¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo, que me alegro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Yo, bien, ¿no? Ahí vamos, haciendo vídeos, viviendo la vida, lo loco. Produz foto, ¿qué tal está? Tengo un calor que me muero. ¿Tienes calor? No pasa nada, aquí hay ventiladores, porque en verano hay que darse airecito. Vamos a darte un poco de airecito, ¿Eh? Que no te da aire. Claro, es que esto... Esto da aliento de perro. ¡Qué mierda es esto? Hoy os traigo un videaco que hace tiempo que no traigo un guadapo ¡Ah, guadalapopi! Pero antes un bailecito, ¿no? Cucharita de postres Une Cucharita de postres mediano tamaño. gran calidad y muy práctica. Bien, está vendiendo una cucharita que... La puede usar él tranquilamente cara lechuga. Cara lechuga, que no te enteras cara lechuga que en el móvil hoy en día hay un temporizador. Es un fantasma que ha venido del más allá y ha venido a vender un espejo. Voy a hacerle una foto a este espejo porque no me gusta. Aquí tenemos una moneda de un euro que lo vende por dos euros. ¿Mm? Hola, muy buenas. Vendo un euro a dos euros porque necesito dinero. Estoy en crisis y necesito dinero. Es muy buen el euro, no necesita mucha atención. Agua dos veces a la semana y sacarlo a pasear todos los días. Una vez se porta muy bien. Saludos, es una planta ninja. Tú plantas el euro y sale mucho dinero. Te haces millonario. La mano no la pone en venta. ¡Halo hago la pop! Micron... Mi... Mi cru... Me Mi... Mi... Mi... Mi... Mi... Mi... Mi... cru... Mi De Sam... Pss... Pss... de Samzone. 25 euros. Micro, me, Mi cron... Me... Me... Mi cron... Mi... Bien estado. Funciona bien. Funcionará bien, pero no sabes escribir. Ha venido para vender otra moneda. ¿Qué os pasa con el dinero? ¿Qué os pasa, cara lechugas? ¿Qué os pasa? Moneda de euro tocada por Messi. Cinco euros, una moneda de un euro. Oferta del día. Se vende moneda de euro. La tocó Messi. hará un año, cuando fui a Barcelona, fui con Y muy bien. A ver, el Barça me cayó en la zona por la que pasan los jugadores y la cogió y me la devolvió. Pon comas, que no se puede leer. El fui va con I latina, no va con Y. No has puesto ninguna coma, ni mayúsculas, ni puntos, ni nada. Vuelve al colegio. Cabello súper enano. 70 euros. ¡Ah, la pope! Es un cabello súper enano, por eso no se aprecia la imagen. Es muy cariñoso e independiente. Apenas lo ves, apenas lo ves en todo día. Y tantos si es enano si no se ve en la foto. Absurdamente absurdo. Es tan enano que ni se ve. En fin, espero que os haya gustado, que os haya reído, que eso es lo más importante. Si quieres que siga... De aquí a un buen tiempo en esta saga de a la bola Pope, pues déjame un like, que yo lo vea. Y nos vemos en el próximo video. ¡A la pope! ¿Qué es lo negro? ¿Qué es lo negro?